Esto es un festival que se celebra en Viena una vez al año cuando llega justamente la temporada de verano y ahí te por todas las calles, señores, ya ustedes van a ver, esto es un concierto súper cool, un festival súper juvenil, súper bonito, así que vamos a disfrutar más de él. Hola, buenas tardes. El ES de? México. Es de lo que hizo esta artesanía, ¿verdad? Claro, aquí estamos representando a Latinoamérica por el mundo. Quería contarles que esto que ven acá son Invierno. Creo que se llaman así Una vez ayer me dijo que se llamaba de invierno Pero es bastante lógico Porque en invierno obviamente uno no puede comer helado por el frío Y estos son como una cremita por dentro Y están cubiertos de chocolate Así que está ideal cuando hay mucho frío Y no puedes comer helado Porque si no, te congelas, obviamente Bueno, y en esta oportunidad me encuentro con... cultural que se llama, que tiene el nombre eh, Espacio Cultural Neruda Cultura Gaudnebura en alemán Ajá, es latino señores, así que tienen que venir cuando vengan a Viena, ¿verdad? Este chico que ven aquí es de Guatemala señores Y se va a estar presentando junto a Basilos. Imagínense qué honor como latino representar nuestra comunidad en Viena junto a Vasil Se llama Harold Taylor, así que síganlo en las redes sociales Miren cómo los que me he encontrado, unos maracas esto está demasiado tierno y ahora sí que me recuerda demasiado a mi país porque en mi país uno de los instrumentos típicos justamente es justamente la maraca. Aniche, Aniche, anibaray. Aniche, Aniche, No de una No será Mamá, No que viva